Y así nosotros disfrutamos, por supuesto, para que usted también nos acompañe el día de mañana en una transmisión espectacular que vamos a tener desde las 13 con 30 minutos en adelante, ininterrumpido, con todos los detalles de la entrada del Señor Jesús del Gran Poder y, por supuesto, hemos invitado a nuestra compañera Lidia Chávez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lidia? Mi ¿Cómo ¿cómo Hualikiraki. ¿Todo Hualikiraki? Hualikiraki. <risa> sí, es. <que, risa> eh, eh, <risa> ya estamos prácticamente a horas de vivir la festividad del Jesús del Gran Poder. Una festividad que sin duda alguna estuvo paralizada por dos años y que claro, la gente, los folcloristas, los danzarines han estado esperando con muchas ansias, Lo veíamos inclusive en lo que fue la, eh, promesa? En la promesa donde la alegría, la sonrisa de Oreja a Oreja se, se, se veía, ¿no? Entonces, okay. ahora sí hoy es, mañana va a ser con bombos y platillos, ya con los trajes de manera oficial. Exactamente, si bien los fraternos eh, de cada fraternidad, de cada conjunto, estaban felices porque nuevamente eh, le decían al Tatita gracias, porque estamos claro. bien de salud, pero lo que más, lo que más eh, puedo resaltar dentro de la promesa y de la festividad que mañana se lo va a vivir es la reactivación económica, desde claro. la casa que vendía chantilín, uh -huh. la que vendía el helado, la comidita, la, las azancallas, etcétera, etcétera. Va. Varios rubros. rubros. Varios sí, rubros sí, que sí, ha claro. hecho que sí. se reactive la economía en nuestro país y, precisamente, en una de las festividades más grandes. Claro. Las que vendían las, los asientos, ¿eh? Los que también... asientos, las graderías. La gente que vende también las bebidas espirituosas, pese que se va a hacer un control exhaustivo, claro. han dicho, pero sí, efectivamente no. La, la realidad es esa, ¿no? La realidad es esa, pero se va, es un movimiento económico. Y sin mencionar que toda esta semana, en el sector donde se alquilan los trajes, los sí. manufactureros han, han trabajado pero hartísimo ya de meses atrás. Y eso también es eh, eh, sin duda algo importante que nos permite a nosotros como ciudadanos paseños y bolivianos pues reactivar la economía a través de de eh, lo que es la promoción de nuestra cultura y nuestra tradición. Ajá, viendo estas imágenes, serio, son Oscar, vemos ¿no? la reactivación, por ejemplo, los que han hecho los calzados, los sastres, los peleros, incluso los peluqueros, ¿no? los diferentes centros donde incluyen pues, las los que hacen las camisas, porque hay mucha producción no, boliviana que sí. hoy por hoy, viendo este tipo de actividades, se reactiva. Y, la, y claro, los, salones, ¿no? de, los salones de belleza en sí. cuanto a la estética, el maquillaje, las uñas, todo eso... Pero las casillas, eh, sí. ahora hay que hablar de que efectivamente, ahora el recorrido sí es mucho más largo. Más, mucho más largo, sí. eh, Efectivamente, ¿cuál va a ser el recorrido como tal? ¿Se empieza desde el mismo lugar? Sí, sí se va a iniciar en el Parque Venur la Avenida Bautista exactamente, donde van a estar diferentes, eh, obviamente, nuestras hermanas, en diferentes lugares. Puestos de, de belleza, como Aquí lo habíamos tenemos, dicho. Mira, Ahí está. Ver, es Parque venú para finalizar durante toda esta trayectoria en el ex Parque Urbano Central. Ahí es Inicio, donde dice acá, 14 de septiembre. ¿La plaza de 14 de septiembre? ¿Está bien? Sí, sí, es sí, eso? sí. Plaza sí. De 14 de septiembre. Sí. Plaza, plaza, plaza, ¿Dónde de queda, queda eso? Es de la Bautista. Pues la plaza 14 de septiembre. No, no, pero en la zona. Zona. ¿tumula? No, zona no. 14 de septiembre. Bueno, así mira, se llama. Mira, este es el recorrido. Es la Avenida 14 Bautista Cementerio. Avanza todo, ¿no? Todo lo que es la tumula, Buenos Aires. La Vicente, Vicente Ochoa, Ochoa, la Antonio Gallardo, Gallardo la Zagárnaga, Aquí ya hay un poco de, de, de su vida como tal, ¿verdad? Es o, Una planita. Una planita, que es, es la Iyampu. la Iyampu, de bajada la Pando. La Sebastián Zapagador, Pando, General Montes, que ya es la avenida principal. Exacto. Avenida Mariscal Santa Cruz, Esos. la Camacho. Y finaliza eh, en el Parque de los Monos, sería, sí, ¿no? En el, el Parque de los Monos Luis, termina, ¿verdad? Claro, ¿no? Santa Bárbara, dice acá. Sí, eh, sí, yo creo que en las calles un poquito, esta zonita es la que creo que los bailarines un poquito les cuesta, ¿no? Porque hay subidas, bajadas, hay algunas pendientes. Exactamente, es eh, donde precisamente eh, esta festividad se inicia, ¿no? Estas zonas claro. populares. Después de lo que es la 14 de septiembre, viene a ser la, lo que es la, el barrio Chihini, donde se inicia la historia precisamente de la llegada de la imagen del, de la Santísima Trinidad. O sea, todo este recorrido no es por, por, por gusto que lo han puesto ahí los folcloristas, claro. porque tiene toda una historia. Lo que tú decías, esa sí, reivindicación, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Salen de esta zona... El, del sector popular Ajá. y transgreden, por así claro. decirlo, sí, sí. para ingresar a todo el centro paseño. Es sí. decir, no somos solamente de una zona, sino ahora estamos somos. integrando todas las zonas en aquella época que eran parte de la ciudad de La Paz y que ahora obviamente se ha expandido, pero sí era una, una manera de decir no nosotros somos también integración, claro estamos sí. uniendo los otros barrios, las otras zonas es de La Paz. Una, es una, una entrada muy importante y que tiene todo su marco histórico durante todos estos años, desde 1923 aproximadamente, donde, ven, donde tienen la primera imagen. Y de ahí que empieza toda historia, y el 74 aproximadamente es cuando ya ingresan al centro de la ciudad, claro. con ya organizados como asociación de conjuntos folclóricos del gran poder. Les cuento una anécdota, ellos ingresan ¿También? solo por un único año. Yeah. Ya, un, ya Dijeron ya en plena dictadura del Banzer. ya, ingresan, ingresan, ingresan ya, les damos el permiso, okay. pero solo por única vez. Pero al año vino y sabían los folcloristas que no iba a ser la bonita vez. Y claro. nuevamente ingresan y ya, desde entonces se Qué queda, lindo. hubo problemas con la policía, que el desorden y todo, pero ingresan nuevamente, la policía les dan ciertos requisitos para que ingresen hasta cierta parte, pero desde entonces se queda esta fastuosa entrada y hoy por hoy declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Y este año, tras la declaración, pues no sí. se pudo bailar por la pandemia y todo lo que sucedía en Bolivia, y ahora sí, sin duda, creo que se va a hacer gala de este título que da la sí. UNESCO. ...para la tradición y la cultura de nuestro país. Así es, y a partir de las 13 horas con 30 minutos... ...había ya la televisión Un Continente de Cultura... ...va a estar presente mostrándole todo lo que va a ser el recorrido... ...desde diferentes puntos... ...para que ustedes, aquellos que de pronto se quedan en casita... ...pues puedan observar como tal la festividad... ...y no se pierdan ninguno de los detalles... ...una transmisión que de seguro les va a agradar. Bien... Ya se ha presentado eh, la imagen como tal del Jesús del Tata del Gran Poder, con, como todos los años, va variando dependiendo de la fraternidad que esté a cargo, ¿verdad? El preste. Entonces, el preste, el, en el preste este caso. Y el preste siempre eh, corresponde a una fraternidad, sea liviana yeah. o pesada. En esta ocasión le tocó a uno de los integrantes, ser el preste de la fraternidad en La Paz Charaña, los viajeros. Yeah, los viajeros y de y la Pacharaña. Ellos, Y ellos, yeah. precisamente, eh, eh, ayer. Eh, hicieron el cambio de manto y este cambio de manto va a ser un cambio de manto singular porque lo pinta este famoso sí. pintor boliviano Mamani Mamani claro, Roberto Mamani Mamani sí. el maestro es el sí. que se ha encargado del manto del señor Jesús del gran poder obviamente predominan los colores sí. eh, azules, celestes que representan también a la, a la fraternidad. fraternidad no exacto. sin duda exacto y Mamani Mamani les cuento Robertito está bailando pues siempre sí. con fraterniza con cada una de estas fraternidades yo ahí lo conocí a Roberto, ah. claro, Le dije que mi familia la familia baila en los catedráticos Ajá. y ahí lo conocimos a Roberto hace muchos años claro, atrás. Claro, se hizo hasta mantas, claro. se hizo invitaciones, se hizo matracas. Roberto siempre ha estado metida con nuestro acontecer folclórico, claro. aportando con su arte también, como debemos hacer. Mañana lo vamos gobiernos. a tener también sí, una entrevista bien, para que nos explique bien los hay detalles. Quiero resaltar un poco y la recomendación importante en esta festividad. Si bien va a haber fiesta, alegría para toda la familia, la recomendación que hacemos muy temprano, por favor. Los más pequeñitos en casa, por favor, a tener mucho cuidado con ellos. Si bien la policía va a estar dando lo que es el tema de las manillas, es importante de que usted sea muy consciente de llevarlos y no soltarlos realmente nunca porque es, es importante, uh -huh. ¿no? El holgorio, la alegría, tanta gente, porque va a haber, va a estar lleno. Todo, ¿no? Ahora, la primera fraternidad va a salir. A las seis de la sí, mañana, seis de la seis mañana. De la ma sí. Ya están citados a las seis, ¿no? Ya están citados a esa hora, que si van a llegar a esa hora, lo, se ha cumplido el horario incluso en la promesa, y más aún eh, la fastuosa entrada porque hay más control, los diferentes directivos de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, ustedes viven ver en la promesa, ahí sí. los banderines en rojo, amarillo y verde, entonces Balanzas, están para impulsarlos, sí, claro. porque cuenta los puntajes, nos decían ellos, las, los directivos, desde la recepción social desde la recepción social por diferentes actividades que ellos vienen realizando. Seis y media inicia la primera comitiva a la cabeza del preste, los la, la asociación de conjuntos folclóricos de gran poder, e invitados juntamente con las autoridades, junto a la imagen del Tata, y de, después de ello empieza creo que la fraternidad invitada, que es una danza autóctona, los Aukiauki, -auki, si más no me equivoco, y de ahí y a las Hola, primeras fraternidades. Lidia, mucho se habla de los que salen primero, muchos los ven o como castigo, o Como premio en los años de experiencia, sí. usted como conocedora, obviamente estás entradas, ¿Es un castigo o es un premio? No sé qué decirte al final, porque uno baila por fe más que por puntaje. No, ¿Ves? Claro. no esa es mi lógica claro. mía. Ahora, de repente, para los fraternos, para unos por, es un castigo porque es muy temprano, no hay gente, las garetas están un tanto vacías y bueno, bailan al es por un las castigo calles. y un premio. Yo lo veo a la <ríe> vez. Un castigo, claro. ¿por qué? Porque, claro, nadie los ve. Y no Ese se, es se les Pero un premio también, porque son lo primero y no van a terminar el recorrido realmente sí, en su horario. Porque los labios, otros, tal. de ahí para adelante, siempre se genera un pequeño retraso okay. entre lo que descansan. Okay. Entonces, es como que el castigo lo tienen ellos del retraso, pero tienen el premio de que está viendo a la gente. O sea, Exacto. todo 50-50. ¿Cuántas lo, fraternidades van a participar? 76. Esta, este 76. año se sumó una más. Cada año se va sumando, todos quieren ser parte de esta fastuosa entrada y son varios los conjuntos, es por eso que se está haciendo bien, eh, el, tiene que ser... Eh, eh. De, de, el recorrido perfecto, uno tras uno, uno tras otro más bien dicho, y bueno, hay fraternidades que este año, les cuento compañeros, que van a cumplir 50 años, wow. y van a tener sus horarios de prioridad, que van a ser cerca al mediodía entonces, ah, a, ayer antes de estos días ah, la asociación ha estado también con ellos, porque son 50 años que y cumplen. me imagino que van a sí. tirar la casa por la ventana, sí. no pero Gracias. yo tengo también aparte de la transmisión, así que le vamos a hacer la invitación para que usted desde las 13 horas con 30 minutos no se despegue de la programación hasta muy tardecito Porque te hago la invitación querida lidita Ya está tu fotografía en las redes sociales ah, ¿Te parece que después de la transmisión que tengamos te, Nos venimos volando al canal Y hacemos parece... un referente a las 19 ah, yeah, horas Quiero conocer parte de tu historia, de tu vida así que, Y la gente también Y hablaremos también obviamente de la festividad del señor Jesús del Gran Poder Para que tú nos vayas explicando un poquito más eh, esta importante actividad Pero hecho? Trato ¿Seguro? hecho, mi querido Oscar Yo ya me adelanté, mi sí. productora Anel ya puso la fotografía Fotografía, todo sí. ya está listo y preparado. No me puedes dejar, así que... <risa> Ahí estaremos. Promesa. Sí. Hay compromiso. Oye, yo quiero aprovechar y quiero enviar realmente un saludo a la fraternidad eh, Tincus Arcoiris porque recordás sí. que te dije que te tenía una sorpresa ese día oh. cuando estábamos oh. haciendo la transmisión y vamos a estar participando. Eh, gracias por, bueno, por bailar confiar Tinku. en este humilde servidor y vamos a estar bailando, Tinku. Ojo, no sean muy exigentes conmigo, por favor, vamos bien, a tratar. Bien. Ayer estuve practicando Ayer, un poco. ¿Cómo le fue? No, realmente, es ¿Cuánto, un... ¿cuánto es un... Son? Bueno, son en sí seis pasos fuertes, ¿no? Pero yo voy a hacer por lo menos unos dos. Es la primera vez que practico. ¿Por qué es invitado? Claro, porque permitir. es invitado, así que va vamos a estar bailando como tal. Eh, pero no defraudar, eh. he aprendido unos, unos dos pasitos y vamos a estar haciendo ahí. Así que vamos a bailar Tinco Y de pronto podemos poner un poquito más adelante imágenes de lo que es vale, la fraternidad arco iris. para arcoiris. No, no, no, no. Guarda, tengo que dejar sorpresa. <risa> ¿Qué número va a estar un pasito. Vamos a estar al mediodía, somos los 28. Ay, ay, la a número 28. Así que al ¿Qué mediodía. Me Vamos a tratar de decirnos, pero por lo menos ahí está, así que no, ahí ustedes no se lo pueden perder. Y obviamente la transmisión, porque vamos a estar en diferentes claro, puntos sí. del de recorrido, tanto sí. desde el inicio como hasta el final, en el medio, en todo lado sí. vamos a estar, ¿verdad? Muy bien, estaremos y haremos el seguimiento también en las cámaras de Avia y A la Televisión a nuestro colega Edison, que va a estar con los tincos. Ya van a ver la primera a ver, veremos. Un qué tal. nuevo reto. ¿Ya he bailado morenada? Sí. Ya sabíamos eso. Ahora hay que bailar cinco. Al le año traje, bailaré otra. ¿Ah? Lidita le hará el traje aquí al compañero. Es amigo, este mira, esto, es, todos esto todos. es lo que más o menos mira, tengo a bailar. Para aquellos que nos ven tras nuestras... Ah, mira. Acuerden, ah, banderas, ah, fronteras. Así, ah, este pasito, mira, sacando el pecho, mirando arriba. El pecho. Ahí está. Esos son los pasos que tengo que medio sacar tienen que entender no. que solo he practicado un día eh pero hoy queda hoy más hoy más vamos claro. a ver hoy a practicar Querer un es poder compañero así ahí que está. si hay fe si hay ganas de gran ganas. poder claro. así que bueno lo que están ahí claro. que ahí. bailen, a ver, un poquito ¿no, a ver, a ver, a ver, es una boca, un no quieren quieren segundos? verme bailar vayan por favor a la fiesta del gran poder van a ver a Edison Restrepo con el traje con todo Muy yo le voy bailar todos los días en en la boca de la gente. Ya, eso, claro. Eso le lo lo va a, hacer a verlo, bailar con su traje. Con el traje, dice, ¿no? Lidita. Lidita. Sí, es bueno. la fotito de cómo. Lina, eh, ya lo decías tú, pero son varios años en los cuales eh, has participado y sin duda la experiencia la tienes en cuanto al conocimiento y la historia que nosotros vamos a reflejar en nuestra transmisión, porque no será solamente una transmisión que mostremos las imágenes, sino estaremos llevándoles a ustedes cápsulas informativas que ha preparado la producción de Avia la Televisión, estaremos también eh, hablando de cada uno de los detalles, sí. las características que tienen los, los trajes, las vestimentas y el porqué de cada danza que participa en esta festividad. Danzas que se han creado en gran poder, danzas declaradas como patrimonio dentro de lo que es eh, la fiesta mayor de los Andes. Vamos a hablar de su marco histórico, de las composiciones de los artistas, de la importancia también de los músicos, porque les cuento compañeros que en esta, en esta fiesta del Gran Poder en la entrada, los músicos también cumplen un rol muy importante, sí. ellos también estrenan su traje, le cuento se preparan con sus mejores galas al igual que los fraternos hoy estarán en los correteos de eh, estrenar o recoger sus trajes, lo, eh, sus calzados eh, adornar las trompetas los bombos, los platillos va, están haciendo nuevos pasos, así que ellos también van a brindarle su pleitesía al Tata Jesús del Gran Poder Claro, y las composiciones sí. también que, que se dan, uno escucha una melodía una canción, una música claro. espectacular, pero tiene un contenido, cada una de las letras sí. habla de la festividad, habla de los testimonios de las personas que han sido bendecidas por el tatita del gran poder, sí. entonces es muy importante también ese detalle. No, lo que decías, en sí todo, todo... Está eh, calculado, todo tiene su explicación, todo tiene su lógica, todo tiene el su porqué, como bien lo mencionaban, tanto el traje, el baile, los pasos son importantes, Ajá. pero como decíamos, hay que resaltar y, y lo que caracteriza justamente a la festividad del Gran Poder es la unidad y la integración Ajá. de toda una Bolivia, porque sí, sí. esta festividad se hizo con claro. ese fin porque antes eran excluidos eh, la, la, las clases sociales, ¿no? la raza por ejemplo indígena con la clase española, pero no, después se ha unido y esto es lo que ha logrado, porque bien lo decíamos a un principio, eh, se bailaba y como que no, ustedes no lo pueden hacer, pero de a poco claro. de a poco es que se ha fusionado y hoy estamos viendo a toda una Bolivia unida en esta festividad. Ayer me di cuenta, estuve yo por la avenida con mucha gente con sus maletas, ya recogiendo sí. sus trajes, gente que va a llegar desde diferentes puntos del país porque son filiales, Gran Poder también ha sido una vitrina para muchas fraternidades sí. que se han creado en diferentes festividades en todo el país, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Pando... Tarija y tienen el mismo nombre, claro. casi el mismo nombre en su mayoría, ¿no? Dice filial Santa Cruz, filial Tarija, filial Oruro, filial Cochabamba, y no solamente en nuestro país, fuera de nuestras fronteras, van a llegar en manos del Brasil, de, eh, de España, van a llegar de Argentina, así de que. Estados Unidos. de Estados filial. Unidos. Así que es una fiesta de integración y de reivindicación. Ahora, sin duda. Cuando, cuando vemos la, la, las fiestas, por ejemplo, de carnaval, ¿no? La, el carnaval de Oruro y eso, Ajá. muchas veces esta fiesta también se replica en otros países y también Ajá. bailan de manera paralela casi Exacto. en las mismas fechas. Lo mismo pasa con el Gran Poder, o no. sea, ¿esta fiesta también se festeja pronto en otros países? No. no. Por eso es su majestuosidad es única, la fiesta mayor de los Andes, la fiesta de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder, que es el nombre completo, es única en nuestro país. Solo se baila Solo en se, la se lo baila en la ciudad de La Paz. Y por eso decimos que es muy importante y por eso decimos que esta es la vitrina para muchas festividades. Hemos ido a lo largo de la investigación que nos hemos hecho para hacer todos los programas informativos de esta festividad, hemos ido también investigando dónde o nada, no hay, no hemos visto documento alguno o imágenes que se replique esta festividad. Ahora, sí hay algunos bloques que se nombran como bloque gran poder, pero no como festividad en tal, no se claro, la replique tal, en ningún ¿no? lado. Muy bien, y Ajá. eso es lo que se va a vivir, único en nuestro país, esta tradición, devoción, cultura y sobre todo fe al Tata del Gran Poder. Lo estaremos disfrutando a través de las pantallas de Avia, ya la televisión. Más de 50 personas que estarán desplegados en todo el recorrido, 13 horas con 30 minutos, será la transmisión de nuestro canal para llevarles adelante esta majestuosa, la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, que estará a cargo de nuestro canal. Exactamente, y para nosotros será un honor llegar a este día, de esta fecha tan importante, y mostrarle la diversidad cultural que tiene el boliviano y la boliviana, reflejada en fe y devoción al Señor Jesús del Gran Poder. Ahora. Si usted está ya en la fraternidad como tal, está disfrutando de la festividad, pero quiere enterarse un poquitito de cómo va el recorrido, si ya está llegando de pronto la fraternidad que usted quiere ver, no se preocupe porque a través de las redes sociales usted también va a poder seguir lo que es la transmisión y toda la información que nosotros le vamos a ir brindando. En nuestra página de Facebook había ya la TV, ahí ustedes van a poder ingresar y van a poder seguir la transmisión totalmente en vivo. Es decir, usted va a estar con su celular... Va a estar viendo en vivo lo que está ahí en el momento, pero lo que está pasando también en otros lugares claro. en vivo también. Sí, eso muchos fraternos incluso lo van a hacer, porque sí. para calcular exactamente a la hora que tienen que estar y partir, por lo menos una media hora antes... Usted vea la señal de Avia y a la televisión que estaremos brindándole toda la información a respecto. Claro, Entonces claro. agarran, a ver, aquí está la fraternidad morena. No, no, no. Ya, ah, no, me, ya, ya, ya va a pasar la ya mía, no, no. porque la mía viene después de esta. Y sí, así y se claro. ya. Bueno. ¿No? La página oficial igual, en www.aviayala.tv.bo, sí. en la pestaña en vivo, ahí tendrá toda la transmisión ininterrumpida también. Así que Facebook y la página oficial serán también para que usted pueda ir monitoreando poco a poco qué fraternidades son las que ya están llegando a los diferentes puntos del recorrido. Nos no, sino que nos manden sus mensajes claro. desde la casa, desde donde nos están viendo, para que también podamos replicar sus saludos. ¿eh? Sin duda. Sí. Que les vaya Qué excelente placer. la transmisión. A ti también. Yo a ti también desde el otro lado. Esta vez. <ríe> este, Te vamos a entrevistar, este, este, este promesa Edison. Este <ríe> 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque se viene un fin de semana muy interesante. El sábado, el gran poder. Y el domingo, la gran final Y eso lo estará comentando nuestro compañero Remy Conde en minutitos Ya volvemos